cordial saludo, estimada audiencia, y de nuevo, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio Café Empresarial, donde estamos compartiendo siempre grandes momentos de negocios y un servidor, Max Sequeira Cascante, de nuevo les da la más cordial bienvenida ya hoy, sábado 20 de noviembre del 2021. Bueno, estamos avanzados, ya terminando el mes, cerrando con broche de oro, preparándonos para esa época navideña de diciembre. Y esperando celebrar este 2021, siempre con éxito, con grandes bendiciones, haciendo grandes caminos, haciendo grandes obras constantemente. Y siempre tenemos acá, estimada audiencia, grandes invitados, grandes invitadas que nos ilustran sábado a sábado con estos temas tan interesantes a nivel nacional, a nivel mundial. Y no podía faltar menos para cualquier consulta, comentario, nos pueden escribir al WhatsApp 89 90 29 27, 89 90 29 27. Y también nos pueden decir, a través de www.cartagomedios.com y en estos momentos en Facebook Live, en Cartago Medios. Y es un placer para nosotros estar una vez más acá. Hoy, de manera especial, la persona que está con nosotros en Café Empresarial, más que un profesional, hoy lo presento como un gran amigo, un gran compañero de No solo trabajo, sino de grandes proyectos con los que hemos compartido constantemente y ahora es una gran amistad con la cual siempre guardamos ese gran respeto, esa gran relación profesional, esa gran relación de amigos. Una persona que ha hecho gran diferencia en la sociedad y que ha marcado grandes huellas a través de la parte social de este país y tenemos que destacarlo. Definitivamente la persona que hoy está con nosotros y lo presento de forma no solo respetable, sino de una forma especial para mí y para la audiencia. Estamos hoy con el licenciado Manuel Emilio Quiroz Burgos. El licenciado Manuel Emilio Quiroz Burgos, para, lo que, para los que no lo conocen, es especialista en administración de negocios con énfasis en recursos humanos de la Universidad Nacional cuenta con una trayectoria amplia en el campo estatal y en el campo privado, desempeñando cargos como director, gerente de recursos humanos, ¿verdad? En gobiernos locales, a nivel de instituciones eh, estatales, a nivel de sector privado, también ha brindado también asesoría, consultoría empresarial, en áreas como recursos humanos, ¿verdad? La parte de análisis administrativo, igual también ha estado involucrado en la parte del movimiento cooperativo. Oigan qué importante, el movimiento cooperativo, donde nos ha brindado grandes experiencias, Grandes enseñanzas a través de la parte social y el tema de hoy con el licenciado no podía faltar más porque él mm. se ha desempeñado en, como repito, gobiernos locales y destacamos que es profesor universitario en el área de recursos humanos, ¿verdad? Eh, a nivel de administración de negocios y además de esto, el tema que hoy nos brinda el licenciado Quirós Burgos es un tema de gran importancia y quiero que la audiencia lo vea de manera especial porque es cierto que esto lo hemos visto en escuela y colegio, pero muy a nivel general, ya hoy con el Licenciado Burgos, queridos Burgos, vamos a verlo de una manera más profunda. Hay que pertenece al movimiento cooperativo. Vamos a hablar del movi del cooperativismo y su impacto en la sociedad. Oigan, qué tema más importante, el cooperativismo y su impacto en la sociedad, porque hoy tenemos que entender que estamos en tiempos de eh, hacer crecer más la parte cooperativa. Muy importante pensar en los valores. Es fundamental. Para nuestra economía costarricense, estimada audiencia, es un tema que no podemos dejar de lado, por lo tanto se vuelve importante y crítico comprender que el cooperativismo es uno de los principales motores e impulsores del desarrollo de nuestra economía nacional. Licenciado, qué gusto tenerlo acá con nosotros y gracias por venir, pero además de eso, gracias porque a partir de hoy usted es amigo de Café Empresarial. Don Manuel, bienvenido sea. Primero que todo, estimado Max, querido Max, eh, un placer estar con usted, gracias por eh, cursarme esta invitación y por supuesto a uno que le apasionan los temas que usted menciona ahí, el tema administrativo, el tema de recursos humanos, pero en este caso vamos a hablar de lo que corresponde al cooperativismo, movimiento al cual ya tengo eh, ya 41 años de ser este, asociado, 41 años de ser asociado y 40 de ser dirigente. Me asocié a mi primera cooperativa en el 80 y a partir del 81, del 81 ya empecé mis primeros pasos en uno, en uno de los cuerpos directivos que más adelante vamos a, a explicarles a los, a, los, a, los, a los aquí, a la audiencia que está aquí en, este, en esta plataforma, este, cómo se compone una cooperativa. Bueno, yo empecé desde abajo, digamos, en los, lo, lo que se llama los comités, el comité de educación, el comité de vigilancia y a la par del comité de vigilancia y el Comité de Educación, que estaban a un mismo nivel, por así decirlo, hacia arriba, está lo que se llama el Consejo de Administración, que es la que, que, es la que este, marca las políticas, digamos, hacia, hacia digamos, este, la cooperativa. Entre el Consejo y la Asamblea está la gerencia, es la que responde a, ese, a esa labor administrativa. Y la máxima autoridad de una cooperativa es lo que se llama la asamblea, la asamblea de asociados, no de socios. ahí Aquí hay una pequeña confusión, uno escucha en los medios de prensa, el error de decir los socios de las cooperativas, no, los socios son solo los socios de una sociedad anónima, ¿ok? O, ¿verdad? Entonces, o, yo, eh, por ejemplo, entonces aquí tenemos que hablar de, de asociados, porque la figura de la persona que es miembro, de una cooperativa, no vamos aquí a entrar de cuestiones de géneros, en accidentes de género lingüístico, es decir, miembros y miembros, vamos a decir miembros, ¿de acuerdo? Entonces, los miembros de una cooperativa se llaman asociados. Pero bueno, <coughs> empecemos a hablar cómo, cómo nace este fenómeno social en el mundo que se llama cooperativismo. ¿Dónde nace? Bueno, ya Marx había, había dado, Karl Marx había dado, sin que esta, se convierta en la clase de, de filosofía política ni lo que sea por el estilo, Marx fue el primero que llamó al cooperativismo, de una, de, en cierta forma, ese socialismo utópico. Utópico soñando en la idea de que efectivamente hubiese una igualdad y que nadie fuese más que, más que, más que el otro. Bueno, el cooperativismo es eso. Uno de los principios del de lo, de cooperativismo, que los vamos a ver más adelante, habla que aunque usted tenga más salario para que se le descuente de una planilla o de un pago, para su cuota de una cooperativa en una empresa, privada o pública, aquí aplica el, el criterio, el principio de una persona, un voto. No, porque usted tenga más plata, usted tiene más votos. No, una persona, un voto. Es un principio democrático que tiene el cooperativismo, que más adelante lo vamos a comentar. Bien, para que el tiempo nos alcance y no, y no perdernos, vamos a empezar a decir que la historia nace eh, en Escocia, en el año, en los primeros indicios que se dan en, el año, en marzo de 1761, perdón, siglo XVIII, y ahí apenas este, una casa amueblada, varios tejedores de la zona este, se, eh, ocultaron un saco de avena porque obviamente la, los bienes, eh, digamos, agrícolas no eran así, no estaban en manos de todas las personas, eran unos cuantos los que tenían el, lo que se llama eh, los medios de producción, en este caso terreno, maquinaria, etcétera. Y en una casa de un personaje, John Walker, ojo, aclaro, dije John, John Walker, no Johnny Walker, por aquello, ¿verdad? Para que no se preste a... <risa> aunque aunque, aunque, a muchos, aunque a algunos se los pudo haber de hecho el comer por poquito en la garganta y el hielito, ¿verdad? No, estamos diciendo John Walker. Y ahí se dio lo que se llamó la Fenwick Weavers Society, que es la Sociedad de Tejedores de Fenwick, en un lugar en Escocia. Bien. Pero todavía ese es, es, es primer remedio, es, esa primitiva forma de hacer cooperativismo se dio con un saco de avena en la que cada uno logró eh, venderlo de una, de, de, a un precio reducido y las ganancias o las utilidades las repartieron los que lo vendieron. Bien, ese fue el primer remedio de cooperativismo bastante artesanal, bastante primitivo. Pero nos vamos, vamos a ver. Eh, 80 años después, en, en un lugar que se llama Rochdale, que pertenece a, a, a, a la, que es las, el, la comarca de Lancashire, que está muy cerca de Liverpool, al norte de Inglaterra, que es un, un lugar portuario, Rochdale, y concretamente Lancashire, que está más arriba, por así decirlo, de Liverpool, y ahí aparece eh, una buena alternativa, porque se, eh, como ya teníamos en lo que hablábamos en el eh, comentario anterior, en Escocia, Obviamente, le llegaban algunos medios de producción ya bastante, bueno, lo que sean los productos agrícolas, bastante obsoletos, bastante caducos, posiblemente descompuestos. Y estos, y estos de grupos trabajadores pioneros en Rochester procuraron que los alimentos no fueran de mala calidad y que no llegaran adulterados. Y a partir de ahí, hicieron la, hacían la venta y utilizaban las utilidades que se convierten en excedentes. En el cooperativismo existe un concepto que se llama excedentes. Los excedentes son las, eh, en cierta forma, las utilidades que genera una cooperativa. Vamos a ver, en una empresa privada, los que tienen grandes empresas, o son empresarios aquí, saben que obviamente la junta directiva tiene que repartir utilidades, eh, lo que se llaman las ganancias, y obviamente porque nadie va a invertir en una sociedad anónima o en una empresa privada sin que no, no, genere, no genere recursos. Por ejemplo, los jeques de que pertenecen a, que son dueños del, del PSG, Paris Saint-Germain, por ejemplo, no van a invertir en un negocio que no les genere renta, por supuesto que sí, o los que están en el Chelsea, por así decirlo, o los que están en el Atlético de Madrid, que, que, que hay inversión ahí este, oriental, asiática, por así decirlo, bueno. Pero en una cooperativa lo que se llama es la figura de, de excedente. Los excedentes son los que se distribuyen de manera equitativa dentro de los asociados. Asociados. Vuelvo insisto en el concepto de asociados, no de socios. Muy bien. Ahora bien, eh, esos, esos, estos este, 28 artesanos en 1884... Este, son los que forman este, con la fábrica de algodón esa sociedad equitativa de los pioneros de Rochdale, que es como, también conocida como los pioneros de Rochdale. Entonces, los pioneros, los, los, los trabajadores agrícolas de Rochdale, de Lancashire, Rochdale, Inglaterra, son los que forman el, las primeras, son los precursores de las sociedades cooperativas modernas y fundadores del movimiento cooperativo. Muy bien. Luego aparecen los tejeros de la fábrica, de algodón, con, más, con mejores condiciones. Y a partir de... Y decidieron que era hora que se tratara de los consumidores de manera honesta, de, con transparencia. Entonces ya hay pequeños negocios en los que se podían vender ya no solo algodón, sino otra serie de, de insumos que permitía que las comun, la comunidad de, de Rocksteel tuviese acceso ya no solo al algodón, sino a otros bienes, eh, bienes, digamos, que, que, de, que la tierra daba, ¿verdad?, e inclusive algún tipo de herramientas, aunque un poco primitivas, posiblemente para el siglo XIX, pero obviamente comparado con el siglo XXI, pero era lo que les permitía avanzar. Ahí damos un salto, Max, amigos, de unos 20 años, y aparecen las cooperativas de eso que ustedes conocen, cooperativas de crédito. Bueno, qué interesante, en un lugar en Alemania, un alemán, Friedrich Helden Weifelsen y Franz Hermann Schulz que son los que, dan, los que dan el modelo al tipo de cooperativa que hoy llamamos cooperativas de ahorro y crédito. Por lo general en nuestros países de América Latina es muy, es muy conocido y, y es con mucha presencia las famosas cooperativas de ahorro y crédito. Y ahora vamos a ver que las cooperativas, todas las cooperativas tienen una entidad este, internacional que las regula, que las, que las capacita, que las orienta, que las asesora, que es las siglas en, en español, bueno, la, la ICA en inglés, International Cooperative Alliance, o la Alianza Cooperativa cooper, de Cooperativismo Internacional, que actualmente está con sede en Bruselas a partir del año 82. Nació el cooperativismo, dijimos, en Inglaterra. Entonces, desde el año 1895, ya, vamos a, ya me alente un poquito, por ahora me devuelvo, del año 1895 hasta el año 82, del siglo pasado, permaneció en Inglaterra en la sede de la ASI, la sede, la, la ASI es como decir la FIFA, como decir la ONU de las cooperativas, ¿ok? Entonces la ASI estaba con sede, su sede se traslada a Bruselas, porque Bruselas viene teniendo como, como, como el centro, digamos, de este tipo de, de, organi de organismos internacionales, y eso de, vamos a hablar más adelante, ¿por qué en Bruselas? Porque ya eh, la ONU le da un rango de ente asesor al cooperativismo, y lo vamos a ver más adelante en un concepto que tenemos ahí este, para comentarles. Bien, ok, vamos a ver aquí una parte para hablar entonces de la ASI, porque las cooperativas no, no empezaron a andar ahí a, a, a tontas y locas, fueron, fueron orientadas casi que de manera sistemática, no adoctrinada, ojo, sino de manera sistemática para que las cooperativas tuviesen un orden a nivel mundial y tuviesen un mismo concepto filosófico. Entonces, en el año 95, se funda la Alianza Cooperativa Internacional, que ya mencioné en español, o en castellano, perdón, ASI, o en inglés, ICA, y se fundó en dónde? En Inglaterra. ¿Cuándo? El 19 de agosto de, mil, de 1895, y, y ahí, vean que, por ejemplo, la primera cooperativa nace en 44, y, vamos a ver, 51, de, 51 años después, aparece la Alianza Cooperativa Internacional, con sede en Inglaterra, y en este y en el año 95, casualmente, sea el primer congreso. Ese primer congreso lo que quedó pie a los principios cooperativos, que más, más adelante vamos a hablar de ellos, que son siete. En este congreso, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, países como Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, Serbia y Suiza. ¿Ok? Los representantes establecieron los objetivos de la Alianza Cooperativa Internacional y además facilitaron la información para definir y defender los principios cooperativos. Se insiste mucho en defender los principios cooperativos. En el paso en tiempo, los principios cooperativos han sufrido dos transformaciones. Una en el, una en el, una en el 62 y otra en el 85, pasando donde me acuerdo. Es más, hasta el 85 habían seis principios. A partir del 85 se convierten en siete, que es lo que justifica más que todo la presencia. Entonces, a nivel de logo o a nivel de, de emblema, los famosos siete colores de la bandera del arcoíris, que más adelante voy a explicar el concepto de las banderas. Bien, vamos a ver. Estamos a 126, en el 126 aniversario, entonces, de la, de la, de la ASI, ¿verdad? Partiendo de agosto pasado. Y, ese, y esa ASI, la ASI, este, es la que va a empezar a expandirse por todo el mundo y va, va a darle continuidad, digamos, a todo todo lo que es este, la filosofía, los valores, de lo que, es el, lo que debe ser el movimiento cooperativo, aquí, en Rusia, en Inglaterra, en Singapur, en Cabo de Hornos, en donde sea, se practican los mismos principios, Max y amigos que nos, que nos ven y nos escuchan, se, se aplican los mismos principios universalmente. No es que, no es que, los, no es que los, los árabes plantean unos principios no es que los este, anglosajones, en este caso Inglaterra, Irlanda, o Gales, no, igual, igual, no. Esos son los mismos principios, ¿verdad? Porque para eso existe la ASI, que es la que da esa orientación, porque si no, estaríamos con intereses muy, muy, muy disímiles, ¿verdad? Muy, muy distantes. Ahora bien, eh, datos interesantes que tiene la ASI, Max, y estimados, la ASI ha soportado dos guerras. Las dos guerras mundiales soportó, ¿verdad? De manera estoica, de manera fuerte, ¿verdad? Algunas instituciones no sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Algunas organizaciones internacionales. Otras organizaciones no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. La ASI sí, el movimiento cooperativo sí. ¿Ok? Es, entonces, eso es importante citarlo, ¿verdad? Eh, no voy a hablar de algunas cifras ya, porque las cifras las, las, me gustaría comentárselas más adelante. Pero, por ejemplo, uno puede decir... Que, por ejemplo, el movimiento cooperativo representa, óigase bien, a mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo. ¿Ok? Mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo. Los miembros de las cooperativas representan el 12% de la humanidad. Y hay tres millones de cooperativas en el mundo. ¿Ok? Tres millones de cooperativas en el mundo que agrupan a mil millones de miembros asociados y asociadas a cooperativas. Ese es el organismo federativo que representa, en este caso, la Asia, las cooperativas y proporciona una voz global, ¿verdad? Cuando A veces nos hablan de, de globalización y la gente cree que es un lenguaje, Max, que es un lenguaje que tenemos que, que adaptarlo hace unos 5 10 años. No, globalización ha existido muchas cosas, ¿verdad? Y el movimiento cooperativo ha sido un concepto global. Ahora bien... Eh, trabaja, la, la el Alianza Internacional no es como la FIFA no tengo nada contra la FIFA pero por ejemplo la FIFA, ningún gobierno se puede meter a la FIFA, hemos visto por ejemplo cuando algún alguna federación de fútbol o algún jugador que de manera unilateral quiere poner una demanda ante, el, ante algún gobierno por, por no pago de contratos o lo que sea y la FIFA no lo permite en cambio la Alianza Cooperativa Internacional trabaja a la par con los gobiernos y organizaciones ONGs, y otro tipo de eh, organismos internacionales como la ONU, que más adelante vamos a comentarles conceptos como la ONU, eh, además, además de que la Alianza, inter, eh, la, la alianza de Cooperativa Internacional, Cooperativa Internacional también trabaja con entidades como la FAO, recordemos que la FAO es, por sus siglas en inglés, eh, Food and Agriculture Organization, ¿verdad? que es la Entidad de las Naciones Unidas que tiene que ver con alimentación y agricultura, trabaja de la mano con la OIT, trabaja de la mano con Naciones Unidas, ¿verdad? Sobre todo porque la, el movimiento cooperativo es apolítico, eso es muy importante. Uno de los principios que cualquier cooperativa es respetar las creencias religiosas de sus miembros y asociados y las creencias políticas, pero dentro de los estatutos de, de todas las cooperativas, eh, no se permite, digamos, que, la, que, se haga part, que se haga labor partidaria política o ideológica o religiosa. Es un, uno de los principios que tiene el cooperativismo, anime. sea el fundali, fundamentalismo islámico o lo que usted quiera, o el tibetano, nada, aquí el, el, el cooperativismo no cae en esas, en esas este, posiciones, digamos, que lo que hacen es dividir más que unir. Bien, ok. Eh, las cooperativas, además, eh, están unidas en unas entidades que se llaman, eh, a, nivel, a nivel, digamos, de cada país, las cooperativas se agrupan en federaciones y las cooperativas a su vez, aparte de federaciones, se, se, se agrupan en confederaciones. ¿Cuántos países conforman eh, esos, este, esos, esos organismos? 300. Eh, perdón, 318 organizaciones en todo el mundo agrupan, ya dijimos, a mil millones de, a mil millones de asociados, es decir, dijimos, a, a, a, 3 mil, a 3 millones de cooperativas en 112 países. Es una cifra bastante representativa comparado con los países que son afiliados a la ONU o comparado con países que son afiliados a la FIFA. Voy a seguir usando eso porque, porque de repente son, eh, la gente a veces maneja mucho los datos de los países de la ONU o los países de la FIFA. Bueno, la, el cooperativismo es, es, tiene un, una, una agrupación bastante bastante más que, más que representativa, bastante voluminosa, tratándose de una diversidad de cultura. No es lo mismo la cultura latina que la cultura asiática o la cultura africana o centroafricana. O, este, o nórdica, digamos. Y aún así, el cooperativismo logra esos éxitos, digamos, de, de, de, de, de, de unificación. Bien, la identidad cooperativa este, está basada en 10 valores y 7 principios, como ya dijimos, que son, que, que se cumplen al pie de la letra, ¿verdad? Además, que la hace, como ese ente mayor, trabaja en sectores de la economía, la agricultura, banca, consumo, pesca, salud, vivienda, seguros, industria y servicios. Y más adelante vamos a ver los sectores en los cuales se pueden y se construyen cooperativas o se forman cooperativas. Las cooperativas no solo es agrícolas, las cooperativas no solo es ahorro y crédito. Hay una gama de, de formas de hacer cooperativismo y sobre todo cuando uno deposita la esperanza en los jóvenes también, en muchos países existe, existe la figura por dicha, en nuestros, en, en nuestros países de América Latina existen, porque uno lo ve en los congresos a los que yo asisto, cooperativas juveniles, ¿verdad? Inclusive a, en algunas escuelas en nuestros países las cooperativas hacen presencia de, a, de darle la educación cooperativa a los chicos donde sus, chico, sus, sus chicos ahorran a través de sus escuelas escuelas y colegios, entonces ahí tenemos muchas cooperativas estudiantiles, no lo digo solo en el país en que, en que Max y yo estamos, sino que lo, eso lo podemos ver en países en América, en toda América Latina, ¿verdad? Bien, este, para llevar a cabo sus actividades, esta alianza Inter cooperativa internacional, como ya dijimos, que ahora está con su sede en Bruselas, tiene cuatro oficinas regionales en África, América, Asia Pacífico, Asia Pacífico y Europa. Y ocho organizaciones sectoriales internacionales que ven temas que ya lo mencioné anteriormente, pero los vuelvo a repetir. Agricultura, banca, comercio, minorista, pesca, salud, vivienda, seguros e industria y servicios. Y cinco comités de redes que tienen que ver con equidad de género, investigación, juventud y desarrollo. Más adelante, aquí va a haber un punto que vamos a ver, un concepto que es nuevo para nuestra América Latina, pero que ya el tema es viejo. Digamos, en Estados Unidos se hablaba, cuando se, se empezaba a hablar de los 60, de responsabilidad social. ¿Okay? Entonces, los que trabajamos en recursos humanos como yo, o más que es profesor de administración, que les habla a los estudiantes del tema de responsabilidad social, el cooperativismo cumple un rol de responsabilidad social definitivo. Eso es, eso es eh, sin ecuador, ¿verdad? Ok. <risa> eh, el, el personal que trabaja, digamos, para la Asia y sus organismos regionales, que ya citamos, ¿verdad? Este, eh, en África, América, Asia, Asia Pacífico y Europa, obviamente se encuentran repartidos, como, eh, como se sabe, en el mundo. Y además, este, y es, su labor es ayudar a los miembros a los miembros eh, que conforman esas 300 y resto de, de organizaciones cooperativas que representan a, ese mi, a, ese, a esos mil millones de cooperativistas. Ahora bien, eh, la declaración, la declaración de, de identidad cooperativa se da este, 100 años después de que se da el primer congreso cooperativo, que es lo que se llama la Segunda Asamblea General de la ASE casualmente que se realizó en el mes de septiembre del 95. Recordemos que les dije que en el año 1895 es cuando surge la Alianza Cooperativa Internacional y es cuando nacen los principios cooperativos, ya como fundamento, ahora filosófico. ¿Okay? Aquí se hace en el 95 una revisión ya completa de todo lo que es los principios y valores cooperativos y aquí este, el nuevo concepto eh, de lo que es de lo que es entonces en sí, ¿qué es cooperativismo? Ok, eh, en casi 170 años hay una serie de transformaciones desde la primera cooperativa en el, 40, en el siglo XIX de 1844 a la fecha. Entonces el nuevo concepto de cooperativa, este, y se lo voy a leer textualmente, dice, una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, cu culturales, comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Para que sea, vamos a ver, para que sea este, una asociación autónoma, para que sea, eh, para que responda a aspiraciones, tanto económicas, sociales y culturales, como las dijimos, para que sea de propiedad conjunta y democráticamente controlada, nacen entonces los valores y sobre todo los principios, ¿ok? Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad democrática, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, de sus miembros, creen en los valores éticos de la honestidad, trans, honestidad transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás, ¿ok? Eh, sobre el cooperativismo se ha expresado en tonos muy esperanzadores, guardando la, vamos a ver cómo decirlo, guardando el respeto que los aquí, los presentes que nos acompañan en esta charla, practiquen de su fe. El Papa Francisco se ha expresado en términos muy esperanzadores respecto al cooperativismo, ¿verdad? Y entonces, y, y es una persona que es un liderazgo a nivel mundial, sobre todo en este nuevo... En esta nueva jerarquía en la iglesia, eh, eh, el Papa Francisco le ha dado un viraje muy interesante a ese tipo de organizaciones. Y no solo es futbolero el Papa, sino que también es cooperativista, ¿verdad? Entonces, porque también es amante del fútbol a muerte, por supuesto. Ok, ok. Bien. Entonces, los principios cooperativistas, digamos, que son los que nos van a permitir entender. Vamos a irlos viendo uno a uno. Por ejemplo... Eh, no sé, Max, si hubiese necesidad de, si hay necesidad de, de perdón, si hubiese necesidad de compartir o continúo, de compartir alguna Entonces, información. No, Estimadísimo Manuel, puedes continuar y, no, y, y eh, podemos continuar, no hay problema. Okay, ahí puedes enumerar. ok, bueno. Entonces, los que tienen ahí un papelito, un, un cuadernito de apuntes, genial. Los que tienen una tablet, ahí van o tienen abierto el Word, ahí en sus computadoras pueden apuntarse eh, esto por si surge alguna pregunta que con mucho gusto las podríamos las podríamos comentar más adelante ok entonces aquí entonces el primer principio habla es el principio de membresía abierta involuntaria vamos a ver aquí no es que lo llevan a usted con, la, con, con una pistola o, o con una amenaza usted tiene que afiliarse no usted se asocia a una cooperativa de manera de manera voluntaria. Membresía abierta. ¿Abierta a quién? A las personas que, que cumplan o persigan intereses comunes. Entonces, si es una cooperativa de una institución pública, ahí están los asociados. Si son los asociados de una entidad privada, también. Si es una cooperativa de agricultores, se me ocurre, de caña de azúcar, de café, también. Membresía abierta. ¿Cabe la posibilidad de que se rechace alguna membresía? Bueno, obviamente tiene que ver eh, antecedentes, valores que la persona tenga y efectivamente que tenga un comportamiento civil, ciudadano, que no vaya a reñir contra los principios cooperativos. Dice, membresía abierta y voluntaria. Dice, las cooperativas son, son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar. Las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Ven, aquí era lo que les decía, que el cooperativismo no puede hacer discriminación porque usted practique una fe contraria a la mía, o que usted sea simpatizante de un partido político contrario al mío. Listo. Ahí nos queda claro ese principio. Aquí recojo en este principio mucho de lo que les dije con, con antelación. Eh, segundo principio, control democrático de los miembros. Aquí toma, toma vigencia aquello, aquello que les expliqué, que aquí más adelante viene eh, eh, en lo que les voy a explicar. Dice, las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la forma de decisiones. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, dice de decisiones, ok, dice aquí los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros el resto de asociados lo que les hablaba de un voto una persona, aquí lo dice este principio que se llama que es el segundo principio, control democrático los miembros, dice en las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de, de voto un miembro, un voto ¿Ok? No porque yo sea el presidente de la cooperativa tengo derecho a dos votos, no. Un miembro, un voto. Mientras, en las cooperativas de otros niveles también se organizan como, con procedimientos democráticos, como cuáles. Eh, las cooperativas agrícolas, cooperativas eh, industriales, por ejemplo. Tercer principio, participación económica de los miembros, ¿Ok? Aquí tiene que ver, digamos, que si yo hago un aporte en mi cuota de ahorrante o de asociado, es la misma que en el vecino, aunque mi vecino eh, o mi compañero de oficina que, que gana más, nada, él tiene, eh, tiene la, misma, la misma representación económica que la mía. Dice, los miembros constituyen de manera equitativa, equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Porque la otra parte, obviamente, que hay que, hay que, las cooperativas tienen que guardar una reserva, una reserva por ley de liquidez, para enfrentar cualquier situación, digamos, de congojas económicas, entonces tienen que tener un 10% de lo que se llama liquidez, sobre todo se da mucho en las cooperativas de ahorro y crédito. Usualmente, reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía. Ese, ese dinero, por ejemplo, en una cooperativa de ahorro y crédito, que vamos a colocar créditos, los intereses, va a generar ganancias o, o lo que llamamos, eh, corregamos, vamos a generar utilidades. Si hay una cooperativa de productores de café, eh, las ventas de ese café se va a distribuir entre todos los que llevaron su cuota de producción cafetalera, ¿ok? Y que se la van a vender, a, van a colocarla a las entidades públicas o privadas, digamos, que existen en cada país. En el caso nuestro, existe una oficina del café, que es la que regula eso, y, obviamente, todo lo que son las empresas, digamos, que le colectan e importan y exportan, digo, que exportan el café. Ok. Los miembros asign, asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos. El desarrollo de la cooperativa. Ajá. Una parte debe ser indivisible, que no se toca Los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa. Y el apoyo a otras actividades según lo, lo apruebe la membresía. Van a ver ustedes que el sexto principio tiene que ver con capacitación. Entonces, hay que invertir dinero de la cooperativa en capacitación de sus miembros. ¿Sobre qué? Doctrina cooperativa, valores cooperativos y todo el que está, por ejemplo, todas las cooperativas, por ejemplo, en este país, donde estamos Max y yo, y no me extraña que en de ustedes también, se les habla, por ejemplo, cómo enfrentar el COVID. Y vamos a ver, por ejemplo, el pronunciamiento que hizo la ASI respecto al COVID. Pronunciamiento, manifiesto, eh, con base en el COVID, hace un manifiesto y declaran ABC puntos sobre el COVID. Entonces, las cooperativas no están, no están ayudadas o exentas de o sustraídas de la, de la realidad que tenemos en ese momento a nivel mundial como es el COVID. ¿Por qué? Porque tiene repercusión. Eh, voy a citar un caso. Por ejemplo, muchos asociados se vieron. Eh, algunos países este, han privado, se han privado de sus trabajos, los han cesado o les han hecho contratos, eh, les han renovado o generado nuevos contratos. Eso implica que se queden sin la posibilidad de seguir ahorrando. Eso quiere decir que las cooperativas también han sido golpeadas, sobre todo las cooperativas de ahorro y crédito, porque obviamente el COVID ha hecho que los ingresos no sean los mismos de hace casi ya dos años. ¿Sí? Entonces las cooperativas han hecho que las cooperativas han hecho aparte de, de su manifiesto, como ASI, como los, la, la Alianza Cooperativa Internacional, sino que al interno han tenido que hacer una serie de, de me, medidas estratégicas, económicas, financieras para poderse mantener. Bien. <risa> eh, perdón. Estábamos en el tercer principio y que hablaba, por ejemplo, de, de otras actividades que yo hablaba más adelante, que vamos a ver cómo es la capacitación. Cuarto principio, autonomía e independencia. No confundir libertinaje, no, no es que las cooperativas están por la libre, no. En este país existe una ley de, de asociaciones cooperativas que la rigen que más adelante vamos a hablar un poco de la normativa. Entonces, a las cooperativas la rigen la ley. En el caso de Costa Rica se llama la ley de asociaciones cooperativas. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Pero también, más allá las cooperativas no tienen, más allá los gobiernos no tienen injerencia así como dictatoriales sobre las cooperativas. Las cooperativas son organizaciones sociales que dan más que beneficios, más que paz, más que paz social y económica a los gobiernos. Y los gobiernos más bien ven. Más bien, gobierno sería torpe el gobierno el que vea con malos ojos al cooperativismo. Todo lo contrario, tiene que verlo como una fuente, como una fuente de, de soporte a, a los proyectos de gobierno que, una, que se tenga. Ya dijimos anteriormente que, lo, que las cooperativas también entran, que las cooperativas entran en, este, en, en no en pactos, pero sí en coadyuvancia o en, eh, o en, o en trabajo conjunto con gobiernos. Y con entidades internacionales inclusive. Entonces, respecto a autonomía e independencia, cuarto principio, ¿qué dice? Las cooperativas son organizaciones de ayuda mutua controladas por sus miembros. Controladas por sus miembros, no por los gobiernos, ¿eh? Controladas por sus miembros. Los miembros de las cooperativas son los que deciden si la cooperativa se disuelve o no. Los miembros de las cooper de la cooperativas deciden si la cooperativa se le cambia de nombre. Si se, si se unen o se fusionan con otra cooperativa. Es decisión de los de la máxima autoridad de una cooperativa, que es su Asamblea General de Asociados. Dice, si entran en acuerdos con otras organizaciones, incluyendo gobiernos, o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantenga la autonomía de la cooperativa. En el caso nuestro, Costa Rica... Las cooperativas tienen un, tenemos una institución que se llama el INFOCOP, Instituto de Fomento Cooperativo, que, eh, que es una entidad estatal, que, que es la que representa al movimiento cooperativo en el gobierno, y esa entidad eh, facilita créditos, pero esos créditos tienen que ir hacia las cooperativas, y como lo dice ahí, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. No porque esa entidad, Infocop, le, le genera un crédito a una cooperativa, el Infocop tiene injerencia en una cooperativa. Distinto es cuando un, un, un, un socio capitalista quiere invertir en una empresa y dice, yo compro el 51% de las acciones de esta empresa, y automáticamente es mitad más uno. Ya se sabe que ese capitalista va a ser el dueño de la empresa. Así de sencillo. Así de fácil. Como lo es hoy por hoy, cuando el Paris Saint-Germain, que es un equipo bastante centenario en Francia, vienen los X, ahora no. El equipo le pertenece a los X, punto. Bueno, y se acabó. Ahí no hay tortilla, ahora no, no hay vuelta de hoja. Quinto principio. Educación, formación Información. Dicen, las cooperativas brindan educación y, ent y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de, la de tal forma que contribuyen eficazmente en el desarrollo de sus cooperativas. Parte de los ingresos, parte de las eh, utilidades que tienen las cooperativas, tiene que destinarlo eh, en un porcentaje a capacitación por ley. Uh -huh. Por ley. Tiene que, tiene que ir a una instancia que las cooperativas tienen que se llama el Comité de Educación y Bienestar Social. Ese es el nombre. Puede ser que en otros países en América Latina eh, tenga un nombre diferente, pero en la gran mayoría se llaman así, Comité de Educación y Bienestar Social. Entonces, por ley, las cooperativas tienen que guardar una reserva de sus utilidades para la capacitación, para que se cumpla este quinto principio. Dice. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. Voy con el sexto principio, voy un poquito más rápido. Cooperación entre cooperativas. Quiere decir que las cooperativas no son islas. Se tienen que ver como cooperativas que coayuvan, por ejemplo, una cooperativa de servicios múltiples o una cooperativa de, que brinda servicios de salud le puede dar, por ejemplo, soporte a, una, a, otra, a otra cooperativa, por ejemplo, eh, vamos a ver, una cooperativa que brinde, eh, que tenga la manufactura de papelería. Bueno, entonces, esa cooperativa le va a vender a un precio muy cómodo a una cooperativa que ocupa papelería, para sus, lo que todavía las cooperativas continúan usando en papel, aunque obviamente la idea es que vayamos migrando hacia otros, otras fuentes y no lastimar al planeta, digamos, para no... no no, no, no contamina nuestro planeta. Entonces, también las cooperativas entran también en políticas de responsabilidad social que tienen que ver, por ejemplo, carbono, carbono neutral y etcétera, ¿verdad? Y prácticas de responsabilidad social también. Entonces... Eh, Esa cooperación hace que las cooperativas sirvan a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta. Por ejemplo, con otras cooperativas, con otras entidades, eh, con, feder con confederaciones, con cooperativas a, este, a nivel internacional, y etc. Y el último principio se vuelca lo que hablábamos antes de responsabilidad social, solo que en el cooperativismo no se ha hablaba así. Pero sí se hablaba, a partir del año 85, nace este séptimo principio que se llama compromiso con la comunidad. Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros. Entonces, en este país, por ejemplo, tenemos cooperativas de cogeneradoras eléctricas, por ejemplo, en la zona norte del país, como se llama Copelesca o tenemos en la zona Pacífico Norte, que se llama Cope Guanacaste, o en la zona, eh, en la zona sur, sur norte, sureste de este país, que se llama la zona de Los Santos, una cooperativa que se llama Cope Santos. Esas son tres empresas con generadoras eléctricas que le dan electricidad a esas comunidades a precios obviamente razonables. Y obviamente explotan sus recursos ahora con lo que se llama la energía eólica, por ejemplo, tanto en la zona de Los Santos como en la zona norte existe esta, esta, es, este esfuerzo, digamos, de, de inversión, digamos, que las cooperativas con generadoras eléctricas tienen. Hay, obviamente, cooperativas de, de abarrotes, de, de, de, de, de insumos, de enseres de limpieza, etcétera. Y las cooperativas en este país han incursionado hace ya un par de décadas en lo que es las cooperativas de, las cooperativas de salud. Déjenme decirles que este... Cristiano, que está al frente de ustedes, en su trabajo de bachiller universitario presentó, el, presentamos junto con mis compañeros, el modelo, bueno, es que a mí me tocó ser el, el, el expositor ante la rectoría en esa ocasión como bachiller, nuestro trabajo bachiller de promover que las, hacer cooperativas de salud, y hoy por hoy soy un, son un éxito en este país, tenemos varias cooperativas de salud, Copesaín, Copesana, Copesalud, que son un, un éxito, digamos y que atiende y que coadyuvan con las entidades de la seguridad social de este país. Ok, bien. Algunos datos y cifras que la, que la ASI tiene. La Alianza Cooperativa Internacional, como ya dijimos, representa este, a mil millones verdad, de cooperativistas que representan al 12% de la población. ¿Eso qué, qué significa? Que las cooperativas no son, mar, no son un fenómeno marginal. Eh, hay, que, hay que tomarle atención. Eh, hay un instrumento, hay un, un medidor que se llama el World Cooperative Monitor del año 2020, por sus siglas WCM, dice que, tres, eh, que, active, que monitorea 300 cooperativas y mutuales más importantes del mundo y que suman un volumen de negocios de 2.14 billones de dólares. Las cooperativas proporcionan el empleo al 10% de la población económicamente activa, o sea, la población eh, eh, empleada, pues, como empresas privadas, como empresa, como empresa propiedad de sus miembros, dirigidas por ellos y al servicio de estas, las cooperativas empoderan a las personas para que logren sus aspiraciones económicas y colectivamente, al mismo tiempo que, que refuerzan su capital social y humano y desarrollo de sus comunidades. Vamos a ver. La Alianza Cooperativa, con el apoyo técnico de la European Research Institute of Cooperative and Social Enterprises, que por sus siglas Eurixe, dice que, que se publica una serie de... De, de antecedentes, por ejemplo, del tema, por ejemplo, de entidades que tiene que ver el cooperativismo. Eh, se presentó en el año 2014, por ejemplo, un estudio de cooperativas y empleo, y que efectivamente hablan que la, que la rama de la ASI, como representante mayoritaria, la papá, el, la mamá, digamos, de todo este engranaje que se llama cooperativismo, este, ha publicado... Eh, datos interesantes en el año 2017, por ejemplo, que incluyeron a ver, 156 países, por ejemplo, y explica cómo las cooperativas contribuyen a generar empleos resilientes y a fomentar una cooperativa sostenible. Claro, eh, voy, a decirlo, voy a hacer un comentario político aquí. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica... Si las cooperativas de ahorro y crédito formásemos un partido político, elegimos al próximo presidente de la república. Porque tenemos una cifra tal que alcanza lo que nuestro, nuestras leyes electorales piden para decir que es el 40%. Sobrepasaríamos ese 40% y podríamos nombrar un, un partido político si, lo, si el cooperativismo quisiera. Pero ya dijimos algo muy importante. ¿Qué dijimos? Que el cooperativismo, en su primer principio, eh, eh, resalta que no es, no hay, no es, un, no es una instancia de, de, de partidaria, digamos, no es un trampolín político, no debe serlo. Bien, algo muy importante que la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el emblema del cooperativismo? Pues yo antes veía por ahí una bandera multicolor, y luego vi una bandera con unas palomas. Y luego vio una bandera azul. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, eso se explica de la siguiente forma. Cuando el, cooperat el, el cooperativismo obviamente aparece sin bandera, sino hasta el año 1923, que es aparece eh, el arco iris. La bandera constaba los colores rojo, naranja, verde, amarillo, azul, índigo y violeta, simbolizando los ideales y objetivos de la paz universal. Bueno, ya dijimos que en el año 82 el cooperativismo este, ad adhirió o creó su séptimo principio. Entonces era como, como que calzabas los siete colores con los siete principios. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se cambió una a una bandera blanca con palomas? Ustedes vieron por ahí en algún momento. Bueno, esa, paloma, esa bandera consistía en una bandera blanca de cuyo centro surgen palomas del arco iris, eh, los siete colores por ahí, chiquitito y palomas de siete colores. ¿Qué pasó entre la primera bandera y la segunda? Bueno, lo que pasa es que, es que la bandera de los siete colores se empezó a utilizar por los grupos indígenas y sobre todo por lo que llamamos ahora la diversidad, los grupos de la diversidad sexual. Como la ASI no es, no patentizó los siete colores, no había a nivel mundial una, una de lo que llamamos, lo que ustedes ven en, en algunos anuncios de la televisión o películas, trademark, o sea, marca registrada o marca comercial no se registró nunca eh, eh, como, marca, como marca los siete colores. Entonces, eso ha permitido que otros grupos, como los grupos de la diversidad, sí lo posesionaran y les ha dado un efecto importante. Entonces, por ejemplo, el movimiento de diversidad sí logró explotar de manera contundente que sean los colores del cooperativismo, excepto que la bandera de diversidad son seis colores, el penúltimo color no lo tienen, y el movimiento cooperativo se tenía los siete colores. Por eso el, arco, el movimiento cooperativo en el año 2001 decidió, para no entrar en conflictos con grupos de diversidad, grupos indígenas y grupos humanistas por ahí que utilizan los colores del arco iris, decidieron por esta bandera blanca, con las palomas por ahí, volando por ahí. Sin embargo, en el 2013 vuelve a dar otro salto, porque todavía se seguía ahí apareciendo un poquito los colores del arco iris en la segunda bandera, y deciden que sea, la, que sea una bandera azul. Con las, con, las, con las letras en el centro C-O-O-P COP, que es más fácil en muchos idiomas pronunciar la palabra COP, digamos, y entonces esa es la, la bandera universal que el cooperativismo tiene. Y alguien me dirá, pero suave, momentito, hemos visto por ahí los dos pinos, la bandera, los dos, los dos pinos con un fondo, con un, con un aro eh, eh, dorado, y los pinos verdes, bueno, eso más que todos, eh, la bandera de los pinos se da mucho en América Latina. Básicamente en América Latina. <risa> bueno, obviamente, este, la, el, este, esa bandera, el cooperativismo, la primera fue la de los siete colores, pero esta bandera de los pinos se da más que todo en América Latina. Fue donde más se explotó el concepto de tener la bandera de los famosos pinos. Y la bandera de los pinos, obviamente... Eh, el árbol, el árbol de pino que se considera en la antigüedad como símbolo de inmortalidad y en la fecundidad. Por, ejemplo, por eso se escudió ese, ese, ese árbol de pino. El círculo representa la vida eterna porque un horizonte final además representa la idea del mundo y refleja así la idea de la universalidad. El color verde que se asemeja al color de la clorofila donde nace el principio de la vida de la naturaleza. El color amarillo que representa el sol, fuente permanente de energía, calor y de vida. Okay. Entonces todo ese círculo eh, eh, que, que abraza dos árboles de pino indica la unión del movimiento, la, inmo la inmortalidad de sus principios y en la fecundidad de sus seguidores, por lo que dijimos ahora de, de la clorofila y todo eso. Eso como digo, más que todo en América Latina. <risa> ahora bien, algunos datos que se han dado importantes en la ASI, bueno ya dijimos en el año 1895 se funda la ASI, en el 96 se confirma su neutralidad política, entonces, no es porque aquí lo estamos diciendo como un discurso, sino que se dijo al año siguiente: la ASE definió su neutralidad política. ¿Ok? En el, en el 22 se establece un Comité Nacional de Bancos Cooperativos. En el 20, voy a también, el mismo 22 se establece un Comité Nacional de Seguros, eh, renombrado más adelante en el 71 con otro, con otro nombre de seguros a nivel de Federación Internacional de Cooperativas y eh, de Mutuales de Seguros. En el 23, como dijimos, se celebra el primer día, Ah, bueno, perdón. En el 23, que es cuando sale la bandera por primera vez de la, de la multicolor del arco iris, se celebra el, el eh, se, se, se, se, das, se celebra el primer día internacional del cooperativismo de la ASI. En el 37 se, se emprende su primera revisión de los principios cooperativos para saber que estábamos pensando que pensando igual. En el 46, ojo, un año después de la segunda guerra mundial. Eh, es una de las tres primeras organizaciones no, no gubernamentales que se les concede el estatus consultivo en Naciones Unidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas ocupa recorrer el mundo, sobre todo, ocupa recorrer Europa. ¿Ajá? Entonces, las Naciones Unidas le toman el parecer como órgano con estatus consultivo al cooperativismo, o sea, a la ASI. Para que vean que ya tuvo una participación vital en esa reconstrucción de esa misma Europa que quedó devastada por la Segunda Guerra Mundial. En el 51 establece un comité de agricultura que reúne las cooperativas agrícolas y eso da pie a, otras, a una organización internacional de cooperativas agrícolas. En el 52, así establece un comité para las cooperativas de vivienda. <coughs> Perdón. O en el 66. <coughs> emprende su segunda revisión de principios. En el 66 también establece un comité de... Un comité agrícola para hacer las, las cooperativas pesqueras. Perdón. En el 76... Ahora conocido, perdón. Conocido como la Organización Internacional de Cooperativas de Pesca. Voy a tomar un poquito de agua, ya vengo. Bien, sí, te... Ya casi continuamos aquí. Y vean qué importante lo que nos da el señor Manuel a toda la audiencia, que son aspectos que no podemos dejar desapercibidos como lo son los principios cooperativos, ¿verdad? Y hoy precisamente nosotros como parte de esta charla tan importante destacamos que más Aquí que estamos. un simple movimiento es un importante fenómeno social a nivel mundial y como Correcto. lo decía el licenciado Don Manuel, ¿verdad?, que no dejamos dejar de lado la parte ética y la parte social, ¿verdad, Manuel? Y aquí continuamos con esto que usted nos ilustra, ¿verdad? Y casualmente, este, eh, aquí fui a, a ver otra información que me estaban pasando ahí por, las, por, por el teléfono, que tiene que ver con movimiento cooperativo. Vamos a ver, aquí veamos por el, por el 68%. Eh, se establece una oficina regional para Asia y el Pacífico con sede en Nueva Delhi, porque ya acordemos que hablamos de, de cuatro regiones. Esa región que era muy importante, casi que es de las últimas, porque obviamente se estaba eh, dejando de lado la parte de Asia, la parte de Eurasia, damos toda esa parte aquí. En el 76 se crea la Asociación Internacional de Turismo Cooperativo, un país por ejemplo, que, que tiene tanto trabajo, eh, tanta fuente de empleo como el nuestro, en turismo, en nuestros países de América Latina, pues obviamente esta, esta aso asociación inter internacional de turismo se vuelve importantísima, sobre todo cuando volvamos a una, no a la normalidad, pero sino a, a una realidad diferente, pro pandemia digamos, o post pandemia perdón. En el 82 se traslada, sucede, lo que les conté, que hasta el año, desde el año, este, desde el año, 1895 hasta el 82 se permanecían en Rochdale y ahora ya en sede, con sede en Ginebra, Suiza. En el 90 se establece su oficina regional para las Américas en San José, Costa Rica. Este país, eh, aquí tiene la, la representación de la de la CCCCA. la CCCCA es Confederación Centroamericana y el Caribe de Cooperativas de, de, de Oro y Crédito. La tenemos en Costa Rica. Tenemos aquí la sede. En el 95 la Asia aprueba la revisión de los principios, que es la revisión que da pie al séptimo principio, que ya lo leímos, que se llama compromiso con la comunidad. Bien, en el 2001 las Naciones Unidas adoptan directrices dirigidas a crear un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas, ojo, le mencionaba que también tiene que ver con entidades como la FAO, la OIT. Bueno, aquí, aquí se habla un poco de eso. En el 2002 se aprueba la, la recomendación de la OIT sobre la promoción de las cooperativas. En el 2003 la ASI modifica sus estatutos y reglamentos en su Asamblea General realizada en Oslo, Noruega. En el 2009 elige su primera vez a una mujer presidenta, a la señora Pauline Green, que es una activista eh, laborista del de Partido Laborista Inglés. Es la primera mujer que obtiene la presidencia en el año 2012, o sea, hace apenas nueve años. Año Internacional de las Cooperativas. ¿Por quién? Por las Naciones Unidas, que es la que le hace el respaldo. Y en el 2003, le este, dice, inicio de la década cooperativa, que es por ahí donde vamos. Ahora bien, eh, cada país, aparte de eso, tiene una serie de, de normativas o normas de carácter legal, que dan respaldo al cooperativismo. En el caso de Costa Rica lo tenemos desde, la, desde nuestra propia constitución en el 49, que habla de las cooperativas de la libre asociación. Tenemos una ley de cooperativas, en el caso nuestro, que es la ley, el, perdón, la ley del Infocop, que es del año 73, una ley de asociaciones cooperativas del año 82, más para acá, y luego las cooperativas de ahorro y crédito que manejan tantos volúmenes de dinero y que, tras, y que trasladan y tanto capital, tanto tanto, tanto producto financiero, aparece una entidad que es la que mmm, regula el control, digamos, de lo que es lavado, que, el lavado de dinero, este, las buenas prácticas, las alertas financieras para que las comparativas no entren en, en, en plan de quiebra, etcétera, las, los regulam los, las regulaciones que tienen que tener de seguimiento financiero, y es una ley que tenemos que se llama la ley de jefe que es la que regula las entidades financieras, y esa se crió en este país en el año 95. Entonces, en esa parte, estamos como muy, muy claritos, ¿verdad? Ahora bien, eh, el cooperativismo en este país eh, tiene una serie de sectores, eh, no solo es ahorro y crédito, no solo es, este, qué sé yo, podemos decir, no solo son sectores eh, de... de de ahorro y crédito, sino que también tenemos una serie, digamos, de, de sectores importantes que el cooperativismo tiene. Hay cooperativas, como ya dijimos, eh, eh, eh, cooperativas, de, cooperativas este, de estudiantes, cooperativas agrícolas, cooperativas agroindustriales. Hay, hay una serie de, de tipos de cooperativas. Por ejemplo, la cooperativa de ahorro y crédito, que ya la expliqué, creo que es la que más se ha explicado. Existe un tipo de cooperativa que se llama autogestión. ¿Qué es una cooperativa de autogestión? Bueno, eh, casualmente hace poquito estuve en un restaurante aquí en San José, por ejemplo, en que los dueños del restaurante son los empleados. Ellos son empleados de otro negocio que había, similar a este, quebró. Los empleados se organizaron, hicieron su cooperativa y ellos son sus propios dueños. Igual que interesante, Max, son, el, el negocio es atendido, los saloneros, ve que interesante, los saloneros del negocio son los dueños. Los saloneros, el cocinero y todos los que están en la puerta, todos los que reciben, son los dueños del negocio. Esto es, una esto es lo que se llama una cooperativa de autogestión. Entonces, ¿qué es una cooperativa de autogestión? Entonces, que nos quede claro. Una cooperativa de autogestión es cuando los, son aquellas en donde los asociados tienen el control de los medios de producción, a los que nos hablaba hace 200 años atrás, Marx, Marx el capital, el terreno, la, la infraestructura, en su calidad de propietarios y a la vez trabajadores de la empresa. Ven, y a la vez, repito, trabajadores y a la vez trabajadores de la empresa. Así llevan a cabo la producción de bienes y servicios y participan de la distribución de los frutos de su esfuerzo. Eso es, grosso modo, una cooperativa de autogestión. Una cooperativa de congestión es cuando participan con otras alianzas, los socios, los asociados, perdón, con otras personas, pero digamos, siempre y cuando, dice, las cooperativas, voy a decirles aquí el concepto, son aquellas en las que la propiedad, la gestión y los excedentes son compartidos entre cualquiera de los siguientes grupos: los trabajadores y los productores de la materia prima, el Estado, de los trabajadores. Me explico. Entonces, por ejemplo, una cooperativa de congestión puede ser, por ejemplo, como, como una cooperativa, digamos, de lecheros o de cafetaleros. Se benefician los dueños del café, como los trabajadores que trabajan en, esas, en esos beneficios de café o en esos ingenios de azúcar, si fuese así. Es únicamente. Perdón, existen también cooperativas comerciales que, que comercian artículos, como por ejemplo bienes y servicios, artículos de línea blanca, la agrícola industrial. Entonces, hay cooperativas de café, de azúcar, de papa, de cebolla, de flores, ¿verdad? Entonces, esos son sectores del cooperativismo importantes que este, que este país y América Latina, por ser, un, son, por ser países tropicales, digamos, estamos en el trópico, digamos. Sobre todo en el centro de Mesoamérica, digamos lo que es de México hasta la parte del sur de América, pues obviamente esos son, existen muchas cooperativas. Hay una serie de pasantías que el movimiento cooperativo convive y comparte, me explico. Eh, de repente, cooperativas de ahorro y crédito de aquí van y comparten experiencias con las cooperativas de ahorro y crédito de Bolivia. Las cooperativas de caficultores de aquí comparten experiencias con las cooperativas de, de, de café que hay, por ejemplo, en Colombia. O en Ecuador, que son países meramente productores de café de muy buena calidad, por ejemplo. Entonces eso se da mucho, ¿verdad? Bueno, llevamos casi 58 minutos. Traté de hacerlo lo más preciso, exacto. No sé si, si cabe algún eh, comentario. Don Manuel... Qué bien toda esta ilustración porque de hecho no hice ninguna intervención porque el tema estaba tan interesante y tan amplio porque vea todo lo que se nos da en este pequeño rato de que es de importancia, ¿verdad? Que no es solo ver el cooperativismo como una simple cooperativa, es que esto es un, un fenómeno que sus orígenes tienen gran relevancia histórica y destaco ese detalle porque la audiencia tiene que educarse en este tipo de temas y conocer más profundamente qué razones históricos, sociales y políticas, bueno, originan el, origen, el, el fenómeno como tal y apreciar que grandes pensadores nos han legado hoy a las futuras generaciones. Eh, don Manuel, un tema bastante amplio porque es que no es solo de decir Hagamos una cooperativa. De lo que usted nos dice, hay varios tipos de cooperativa. Vea, muy importante, y voy a rescatar esto. No es lo mismo socio que asociado, que eso es muy diferente y es muy cierto, concuerdo con usted, porque el asociado es originalmente el integrante como tal de la cooperativa, que rescatamos eso. Luego, los principios universales, que usted lo dijo muy atinadamente, ¿verdad? Y rescatamos, don Manuel, el tema de la cuestión... Eh, emblemas, que hablamos de hoy la actual bandera, ¿verdad? Los orígenes de la primera bandera, y usted lo dijo muy bien, muy bien. Igual esto del escudo, sus características, y cuando uno ve mmm, ese tipo de cosas, Manuel, es cómo se y que usted tiene esa experiencia amplia como dirigente cooperativista, porque no solo asociado, sino como dirigente, yo le digo, oye usted, ¿Qué mensaje final le da usted a la audiencia y qué retos y desafíos tiene hoy el cooperativismo en esta era digital, Manuel, que haya que afrontar? Bueno, que el cooperativismo ha sido una herramienta importante en esta nueva um, forma de, de conducirnos como seres humanos a nivel mundial, que el cooperativismo eh, está haciendo su aporte a nivel, digamos, de buscar nuevos, nuevas formas, digamos, de, de acercar este, a gobiernos locales, regionales, que el cooperativismo está colaborando con entidades como la OMS también, como la FAO, eh, porque tenemos, porque la pandemia ha traído hambruna, ha traído desempleo. Entonces, por ejemplo, aún así, en medio de el año pasado se celebró un congreso, por ejemplo, un encuentro de, para el Movimiento Cooperativo Juvenil. Eh, el nombre no es así exacto. El, para, para decirle el nombre exacto, se lo voy a decir tal cual. Eh, se llamó el Foro Mundial de la Juventud sobre Emprendimiento Cooperativo en Sarawak, Malasia. Okay. ¿Qué quiere decir? Que entonces se está volcando hacia esas nuevas generaciones que, hay, que ya le llamamos millennials, que le llamamos generación X. Al final de cuentas, andan mucho en la actividad del emprendimiento, quieren tener su propia empresa, no quieren ser jefes. Ok, entonces el cooperativismo, entendiendo esto y siendo este ese encuentro que todavía la pandemia no se había desatado, ese encuentro se llevó el año, el, el año pasado, el año pasado, y entonces hay que volcar las cooperativas como, como, un, como una, refle una reflexión. Max, yo le puedo decir a usted que el cooperativismo ve. Una esperanza en los jóvenes. Entonces, por ejemplo, a nivel de país, tenemos que esforzarnos, los que están aquí, de, de algunos países de América Latina, llevar la voz hacia sus países para que los gobiernos introduzcan de una vez por todas la formación cooperativa como parte de la formación académica, escolar, colegial, para que efectivamente tengamos esa, ese civismo a nivel de países de América Latina esa formación cívica que en algún país, en algún momento dado tuvimos aquí, que se abandonó. No, tenemos que rescatar eso, porque obviamente, si, si nos educamos en ser, en responder a cuidar lo nuestro, si somos respetuosos de las creencias de los demás, si damos, tendemos la mano al, al hermano de la par, quiere decir que, es que estamos utilizando los siete principios que ya les receté uno por uno. Ustedes no ven en los siete principios nada más que simple y puro humanismo, ¿ok? El comparativismo en los siete principios recoge humanismo. Con eso termino. Don Manuel, qué bien que hoy usted nos viene de verdad a dar no solo una charla, sino que esto yo lo veo más allá de una charla, ¿verdad? Educación. Es que es educación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, educar, dar una serie de aclaraciones y de profundo conocimiento y agradeciendo que usted hoy de verdad vino de una forma voluntaria, de eh, una forma eh, bondadosa y que nos deja no solo engalanados sino que de verdad hoy el tema fue muy rico y que hoy usted de verdad nos da una gran ilustración de todo este detalle Manuel y estamos muy agradecidos de verdad yo le digo aparte de, de la familia Café Empresarial ya usted es amigo del programa y esta va a ser la primera de muchas, más le digo prepárense va a ser la primera de muchas donde lo vamos a tener presente Manuel, yo le digo, de verdad, gracias de todo corazón. Un placer, porque ¿no? ah, sé más que un compañero, es mi amigo. Y a la audiencia le digo, es mi amigo, y la verdad me encanta compartir con don Manuel. Y hoy nos está ilustrando un tema muy importante, y de hoy en ocho continuaremos con otro gran momento de negocios para toda la audiencia. De verdad que hoy nos enganó ¿no? don Manuel, y que gracias a todos que nos están escuchando, igual gracias a, la, a los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Países Bajos, España, que nos han escuchado. Y hoy decimos... Muy buenas tardes, un placer y compartimos de hoy un hecho grande momento de negocios y muchas gracias.